Buenas, estamos de vuelta. Eh, miren, el coronel César Turo, coronel de los bomberos, pues dio unas declaraciones muy importantes y yo creo que no han sido profundizadas, no han sido difundidas de la manera, eh, de una forma que le llegue a todo el pueblo vegano. Vamos a escuchar lo que dijo el coronel César Turo, coronel de los bomberos, y después vamos a hablar de eso. Coronel, si un vegano necesita los servicios del 911, ¿puede llamar? Bueno, hasta ahora sí. Eh, lo que tienen es que indicar dónde se encuentran, de dónde llaman. Por ejemplo, una llamada desde Palmarito al 911 que indique, es de, de, la, eh, de la barriada de Palmarito de la Vega, yo estoy en la esquina 5, está pasando esto y esto y esto, y ellos nos contactan ya a nosotros. Ya tenemos unos dos o tres meses haciendo esas pruebas. El eh, 911 llama aquí. A la estación o me llama a mí personalmente, que son los dos números que ellos tienen. Y si alguna persona se siente en peligro en su casa de noche, etcétera, ¿puede llamar al 911? Claro, lo que pasa es que la persona simplemente lo que tiene que decir es qué departamento necesita. Por ejemplo, si está eh, viendo que está ocurriendo un asalto, un robo, lo que sea, entonces se sabe que es la policía. Eh, en el día de ayer en la prensa salió ya las asistencias que ha dado el 911 a través de, de, de su puesta en servicio en Santiago, en la zona norte, y estaban ya los índices, donde la policía tenía mayor índice de llamada. ¿Por dónde es más rápida la llamada? ¿Directamente a la institución o al 911? Bueno, los veganos están acostumbrados al marcar el 573-2234 eh, o el 2602. Esos son números que aquí se ha creado ya la conciencia. Nosotros seguimos con esos números, y también se le adiciona el 911. Eh, me refiero, por ejemplo, si ellos necesitan la policía, si necesitan el hospital, si necesitan los bomberos, la cruz, la defensa civil, ¿por dónde les sale más fácil eso? Bueno, a través del 911 sería lo, lo mejor, porque nosotros entonces tendríamos que hacer una segunda llamada a las instituciones, a las instituciones eh, que esa persona requiera. Me refiero porque en ocasiones hay personas que ven o su vida en peligro la vida de otra persona. ¿eh? Así es, eso es correcto. Cuando tú eres testigo de un hecho, ya sea un robo, un atraco, un accidente, lo que sea, pues tú nos llamas, y, y de, identifica el caso y nosotros ayudamos a contactar otras instituciones. ¿El 911 reserva el nombre de la persona que llama. Sí, eso son informaciones confidenciales, eh, pero lo que hace el 911, que ya ha sometido a muchas personas, es que las personas que llaman quedan registradas, tanto en grabación como su número telefónico. O sea, que si hacen una llamada falsa... Exactamente, eh, eso es correcto. Lo apresan, ¿eh? Cómo no. ¿Cuál es, es el proceso eh, en contra de una persona que hace una llamada falsa? Bueno, hasta ahora lo que tenemos de conocimiento es que las que han ocurrido, eh, hay un departamento legal asignado con un fiscal asignado, para entonces hacer la, el levantamiento en la compañía telefónica y, y acudir a su casa con la dirección que aparece. Coronel, si un vegano... Unas declaraciones muy importantes, muy buenas. A, atención, pueblo de La Vega, el 911 ya está en su funcionamiento aquí en la provincia de La Vega. Usted solamente tiene que llamar al 911 y comunicarse, informarles sobre su ubicación exacta y ellos pues le envían todas las atenciones y asistencia que usted necesita. Eso lo vemos muy positivo y esperemos que empiece en su completo funcionamiento. Por otro lado, el gobierno de Danilo Medina anunció ayer el lanzamiento de Dominicana Limpia, me imagino que eso es una campaña de limpieza desde el gobierno para recolectar los desechos sólidos que necesita Punta Catalina para operar. Eso fue lo que no dijeron eso en la noticia. Mira cómo me mira él. La, dice el periódico que el, el Punta Catalina va a necesitar 2.600 toneladas de desechos sólidos mensuales. Entonces, ahora el gobierno hace el lanzamiento de Dominicana limpia. Vamos a ver las imágenes de este lanzamiento. Este plan es un enfoque integral para solucionar el problema de la basura en el país, una alianza pública-privada que ofrecerá una solución a los problemas generados por los residuos. El presidente resaltó que cuando entre en operación la planta de Punta Catalina, al menos el 10% de su combustible puede provenir de la basura. Y puede consumir en briquetas de basura el equivalente a 2.600 toneladas de basura diaria, que podrían ser vendidos a Punta Catalina, una vez que se instale una planta que procese brinqueta para Cataluña. Apuesta además por vertederos provinciales y regionales, y se espera que este plan ofrezca una solución al vertedero de Duquesa. En el siglo XXI no podemos permitir que siga habiendo un vertedero el ministro de medio ambiente así como el alcalde por santo domingo este resaltaron esta iniciativa que por primera vez se hace un acto de esa naturaleza eh, implica para nosotros un gran salto a lo que es el, la higiene el orden el manejo de los residuos sólidos y nosotros estamos jubilosos porque ciertamente la municipalidad está falto de todo estamos frisados con un presupuesto desde de, de, de los últimos 10 años la demanda en los sectores está creciendo y ciertamente necesitamos la mano amiga del gobierno central para poder seguir hacia adelante, para poder generar felicidad en los sectores que nosotros dirigimos. República Dominicana pasó de producir 5.000 toneladas de basura diaria a 14.000 en tan solo una década. Para el Gran Santo Domingo, Santiago y la provincia de La Altagracia habrá un plan especial debido al alto volumen de desechos que se producen en estas localidades. Bueno, muy buena noticia. Ahora van a limpiar el país, porque 2.600 toneladas diarias, bueno, si el país produce 14.000, todavía hay una sobreproducción. Vamos a hacer otra planta, igualita a Punta Catalina, en la zona norte, para que se consuman ahí 5.000 toneladas de basura diaria. Una comisión de la Cámara de Diputados rechazó las observaciones que le hiciera el Ejecutivo al tema del aborto, un tema estéril, señores. Aquí se pierde demasiado tiempo hablando de cosas estériles que no van a llevar a ningún lado. Señores, hay que entender eso. Si se aprueba el Código Penal con la despenalización del aborto, es solo de que un jurista eleve una instancia al Tribunal Constitucional y eso se caiga. Además tenemos un Tribunal Constitucional muy conservador. Pero además el artículo 37 de nuestra Constitución dice que la vida se hay que respetarla desde su concesión. Entonces el Código Procesal Penal, el Código Penal no va a estar por encima de la Constitución. Se pierde demasiado tiempo. Vamos a escuchar lo que dijera esta comisión de la Cámara de Diputados. Que el tema de las causales que son la propuesta y el objeto de la observación del Poder Ejecutivo, podemos verlo en otro momento, en otra oportunidad, aunque dentro del mismo escenario del Congreso Nacional. 11 de 15 miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados votaron en contra de las tres causales para despenalizar el aborto. Así lo dio a conocer Henry Merán, presidente de esa comisión. La opinión mayoritaria de la Comisión Permanente de Justicia de 15 miembros, 11 votaron en este sentido y 4 no. La opinión mayoritaria de 15 miembros de la Comisión de Justicia no es rechazar las observaciones per se del Ejecutivo, sino rechazarlas para salvar el Código Penal en virtud de que no hay otra posibilidad de contemplar las observaciones y acogerlas porque ya se, se pronunció contrariamente a ella el Senado de la República. Para esta congresista del Partido Revolucionario. Mírenlo ahí, una pérdida de tiempo, para eso es que nosotros le pagamos a nuestros legisladores. Y hablando de legisladores, miren, eh, es sorprendente el, el apoyo que conserva aún el diputado Fausto Ruiz. Según me, me comentan, en los últimos sondeos, estudios de, de, de, de, de campo, sondeo y opinión que se ha realizado en La Vega, el diputado Fausto Ruiz eh, todavía sigue muy bien valorado para unas futuras aspiraciones a la alcaldía de La Vega. Eh, la, el pueblo vegano ve al diputado Fausto Ruiz como el mejor alcalde que hasta ahora ha tenido La Vega. Claro, no se puede medir todavía la gestión de nuestro alcalde actual, porque apenas tiene un año. Eh, eh, a, apenas está arrancando. A, ahora que viene lo bueno, pero, pues... Hasta tanto el alcalde actual demuestre lo contrario, el pueblo de La Vega sigue dándole su respaldo masivamente a el diputado Fausto Ruiz. Vamos a ver esta histórica multa que le dieron a Google por abuso del dominio en Europa. 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante como motor de búsquedas en Internet al dar ventajas ilegales a su servicio de comparación de compras. Así lo indicó la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, al imponer su mayor multa hasta la fecha contra una sola compañía. Lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la Unión Europea. Ha negado a otras empresas la oportunidad de competir sobre la base de sus méritos y la innovación. Y lo que es más importante, ha negado a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación. La comisión concluyó que la compañía ha dado un lugar prominente a su propio servicio de comparación de búsquedas, de manera que cuando un consumidor hace una búsqueda en Google con la que el servicio de compras quiere mostrar resultados, estos aparecen cercanos a los resultados de la búsqueda. Además, según la comisión, Google degradó los servicios de comparación de competidores en sus propios resultados de búsquedas. La multa ha sido calculada según el valor de los ingresos de Google obtenidos de su servicio de comparación de compras en los 13 países del espacio económico europeo, entre ellos España, donde la empresa introdujo estas prácticas. Así, la Comisión Europea exige ahora a la compañía poner fin a su conducta en un periodo de 90 días, o de lo contrario, se enfrentará a unos pagos de penalización de hasta el 5% de los ingresos diarios medios mundiales de Alphabet, la matriz de Google. Por su parte, el gigante tecnológico anunció que considera apelar la decisión de la Comisión Europea y espera continuar defendiendo su caso. Bien, ya vemos que en Europa pues sí se respetan las leyes y por ese monopolio, que tiene Google, pues fue multado. Miren, la situación en Venezuela se está poniendo color de hormiga. Miren lo que pasó, lo que nadie quería que pasara, y es que ya los militares empezaron a sublevarse. En el día de ayer se robaron un helicóptero y grabaron un video, pues ya llamando a los demás a levantarse en armas. Vamos a ver estas imágenes. Bien, ese fue el helicóptero que se robaron. Ahora miren en estas otras imágenes cómo se escuchan los disparos. Pon un chin de audio para que la gente escuche los disparos que le hacen. Entonces, ahora miren el llamado que hacen los militares a los demás militares a levantarse en armas. Miren esto. Queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este Gobierno. entonces ahora escuchen lo que dijo el presidente maduro que como me dicen por aquí parece que está un chimbele y hay que madurar un chin. escuchen esto y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia de destrucción y de muerte si venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la Revolución Bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. No aspira eh, a que ninguna potencia extranjera tenga algún tipo de injerencia. Pero, lamentablemente, la República Dominicana debe retirarle su apoyo a Venezuela y permitir que la OEA se apodere de esta situación. Ya ustedes escuchan la mentalidad de este señor, donde él dice que está dispuesto a lo que sea, que si no es con voto va a ser con armas. Y donde él mismo admite que van 90 días de destrucción y de muerte. O sea... Miren lo que piensa el presidente de Venezuela, por un lado, y miren lo que entonces piensa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Este hombre habla de guerra, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla de paz. Y en el día de ayer pues se le puso un cese a las FARC, eh, uno de los cese al fuego más trascendentales de la historia del hombre, después de 54 años en armas. Oliver, vamos a poner ahí, lo que dije, el, las imágenes de, la, de las FARC en Colombia en el día de ayer. En una de las aldeas de Meseta, una localidad que vivió con crudeza el conflicto, se celebró un acto solemne en el que el gobierno colombiano y las FARC cerraron de manera oficial medio siglo de guerra. El mandatario Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, se encontraron en la zona veredal transitoria de normalización de Buenavista. Frente a 550 guerrilleros, parte del proceso de desmovilización para finalizar la dejación total de armas. Londoño aseguró que es el inicio de una nueva etapa de legalidad en la que las FARC participarán en la política sin armas. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin... Es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. El presidente Santos manifestó que este día será histórico para Colombia. Hoy, 27 de junio para mí, y creo que para la inmensa mayoría de los colombianos, es un día muy especial. Un día que jamás olvidaremos. El día en que las armas se cambiaron por las palabras. Con esas eh, declaraciones del presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, despedimos pedimos este programa del día de hoy, le damos las gracias por la sintonía y le hacemos ese mismo llamado, un llamado a la paz, que las palabras se impongan sobre las armas y si usted tiene una diferencia con su compañero, póngase de acuerdo que después que usted crea una herida es difícil de sanar. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana y somos el programa más fuerte que tiene la vega en las mañanas. Gracias a todos ustedes. Que Dios le bendiga.